Hola, ¿qué tal? Soy Serio Gens y hoy les traigo un análisis corto de Gears 5, exclusivo de Xbox y PC. Sin haber tocado un Gears anteriormente, el modo campaña ha logrado atraparme lo suficiente como para pasarme todo un acto sin percatarme del tiempo. En cuanto a historia, está muy bien contado y le permite a los jugadores nuevos como yo adentrarse de lleno sin problema. En términos de dificultad lo probé en media y he muerto lo suficiente como para afirmar que el juego puede ser retador, aspecto que debe resaltar, no positivo. En el apartado sonoro me parece tremendo, cada disparo, cada paso, el agua, cada loco siendo despedazado y más, es acompañado por un sonido tan inmersivo que aún me cuesta creer que sea posible. Los personajes tienen personalidades bien definidas, hay buenas dosis de sarcasmo que acompaña de manera magistral la seriedad o más bien amargura de ciertos colegas. Uh, este juego debe tener el récord mundial de menciones a la materia fecal sin embargo cada diálogo está bien colocado y la interacción entre los personajes se me hace muy natural. Es cierto que no es perfecto y me encontré algún bug por ahí pero es tan realista y se siente tan vivo que puedo perdonar esos detalles, no afectan para nada a mi experiencia de juego. Si dudabas en comprarlo y acompañar a Marcus, Kate, Dell y JD en esta aventura te aseguro que solo te arrepentirás de no haberlo comprado antes, por cierto con Game Pass este título se convierte en un auténtico regalo, una obra que amenaza con ser el GOTI del 19 horas de diversión hablando solo de modo campaña sus otros modos le aseguran tamaño grado de longevidad adictiva que me hace preocuparme por mi futura vida social no olvides dejar un poderoso like comentar y suscribirte para compartir más videos como este así como estar en contacto te deseo un feliz juego y nos vemos en un próximo video oye eso es todo